Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, feliz de estar nuevamente acá en Academias Obseguros. Qué bueno, sí, hace rato te extrañábamos ya por estos lados de Academias Obseguros. Pues bueno, señores, son las 4 de la tarde en punto y así como lo prometimos, estamos en una sesión súper especial de Academias Obseguros. Para la gente que se va conectando ahí, un gran saludo y por favor díganos si nos están escuchando correctamente, es muy importante que nos escuchen. Y bueno, pues yo creo que todos están muy, muy, muy preparados, así como nosotros dos, Lina y yo, estamos muy contentos y muy preparados de que vamos a tener una invitadísima súper especial a la cual están viendo en nuestra pantalla de atrás. Ella es Cecilia Madero, o más conocida como Ceci Madero. Es una experta en todo el tema de conversión, marketing, así como se llama su agencia, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, señores, mientras la gente se va conectando... Eh, yo quiero irles contando algo que tenemos como preparado para ustedes. Ustedes saben que esto es Academia of seguros y para la gente que no sabe todavía, pues este es un espacio hecho con muchísimo amor de, de parte de todo el equipo of seguros ¿Pero qué es Sofseguros? ¿Quién está detrás de Academia Sofseguros? Que es un espacio que nosotros hemos de, dispuesto para que ustedes, los profesionales de seguros de toda Latinoamérica, aprendan eh, y se vinculen eh, a procesos académicos y además saquen todo, todo, todo el provecho de la internet para que puedan vender mucho más y mejor con pues, todas las herramientas y todos los eh, profesionales, así como Césimo madero está el día de hoy. Sí, es correcto. Eh, para las personas que se están conectando, para los que no nos conocen, eh, Softseguros es un software administrativo, es una plataforma web, eh, que básicamente les ayuda a ustedes, los intermediarios de seguros, intermediarios son agentes, Ajá. agencias, broker, corredurías, corredores independientes, a que se organicen más y mejor. Así es. Eh, tenemos eh, unas ventajas muy grandes para ustedes. Ustedes pueden conciliar comisiones, pueden liquidar la comisión de los asesores, eh, tenemos un asistente virtual que envía mensajes a los clientes, a tus clientes a recordarles que se les va a vencer la póliza, a recordarles que deben pagar, eh, a quien no le gusta estar pendiente de, de sus clientes. Por supuesto. Cuando uno cumple años, uno espera por lo menos un mensaje, como mínimo. Eso ya lo hacen los seguros. ustedes no tienen que preocuparse por tener que llamar al cliente o enviarle un correo porque de forma automática lo activan y ya en su fecha de cumpleaños, así que hay un domingo eh, seguros envía la tarjeta de cumpleaños al cliente con la imagen corporativa de ustedes. Así es, y por supuesto, y la gente que se va conectando y nos están preguntando por el interno eh, que por dónde se pueden conectar, ya mismo les vamos a enviar eh, un link para que ustedes, todos ustedes se conecten y por supuesto le puedan sacar el mayor provecho y rendimiento a esto que les vamos a contar a través de Ceci Madero para que ustedes consigan más clientes con LinkedIn y con las herramientas sociales, por supuesto. Exacto. Uh -huh. Bueno, eh, y para terminar, eh, tenemos también un asistente comercial, que es un CRM o un CRM, como le llaman eh, nuestros amigos en México. Eh, básicamente es para que ustedes midan la efectividad comercial de la agencia. ¿Cuánto se está vendiendo mi asesor o mi vendedor? ¿Cuál es el ramo que más rápido se concreta? ese módulo CRM tiene un valor adicional a la licencia pero en este momento vamos a tener un obsequio muy especial para ustedes los que dedicaron tiempo para registrarse les vamos a enviar información de los tips que nos va a regalar ahorita Ceci uh -huh. eh, y también les vamos a enviar información con un link para que se registren para que ingresen eh, a la prueba al demo que es totalmente gratuito podemos agendar una asesoría de 15 minutos eh, y la sorpresa es, si compran eh, sobseguros, la licencia independiente de, de la licencia que adquieran Ajá. y realizan el pago antes del 15 de septiembre, les obsequiamos ese módulo de CRM. Así ¿Qué es, tal? escuchen pues, es un módulo para que ustedes hagan seguimiento en todas sus Así. corredurías, agencias y para todos los agentes de seguros que están ahí conectados y los que se van a conectar luego de la transmisión y, y también durante la transmisión pues para que sepan entonces tienen totalmente gratis por un tema de pronto pago hasta el 15 de septiembre el módulo de CRM uh -huh. que CRM ¿qué es lo que hace? ¿a qué nos ayuda? bueno ustedes hacen el seguimiento a prospectos yo que soy comercial a mí me llaman y me dicen mira eh, este prospecto está interesado tenemos el nombre y el teléfono ¿qué hacemos normalmente? lo anotamos en una hojita y esa hojita se pierde bueno, está el asistente comercial, porque yo puedo ingresar todos mis prospectos o tengo una base de datos de, de prospectos, la puedo ingresar a Softseguros y empezar a hacer la gestión de cada uno, en qué estado se encuentra, qué gestión he hecho, eh, Lina, cuánto se demora concretar un cliente, puede saber, bueno, eh, en el mes de agosto cuántos prospectos registré y finalmente cuánto vendí y eso cuánto me corresponde, Así qué es. valores Este módulo tiene un valor adicional. Eh, normalmente eh, tiene un valor de 160 dólares el año pero en este momento lo estamos obsequiando para que el que adquiera seguros y realice el pago antes del 15 de septiembre ok perfecto bueno ahí está entonces señoras y señores lo que les prometimos eh, y además para que ustedes no se aburran y podamos entrar de una vez Claro. Eh, a pues, aprender con nuestra experta Ceci Madero Pues se las vamos a presentar A ver Ceci ¿Cómo estás? ¿Andas por allí? Hola Hola bien, Ceci, ¿todo? bueno, ¿todo? vamos a hacer una cosa ¿todo? entonces ¿todo? Perfecto regálame, regálame un segundo Ceci Y vamos entonces a... Listo, vamos a Ahí yo creo que estás Bueno Ok Perfecto, vamos a ver que nos, la gente nos escuche, que te vea bien, por supuesto, vamos a ver. A ver, vamos a esperar la respuesta, si todos me escuchan correctamente, me pueden ver bien en la imagen. Así es, vamos a ver, ok, es importante entonces que escuchemos ahí y la gente que se está conectando en este momento y la gente que está conectada también en vivo en este momento, por sí. favor, Regálenos una manito arriba o escríbanos para poder saber que efectivamente vamos a escuchar perfectamente a Ceci. Ahí la estamos viendo. Bueno, Ceci. ¿Qué? Ahí veo algunas manitas. Ok. Perfecto. Yo creo que sí. Bueno, Ceci. Ahora sí. ¿Qué más, Ceci? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? muy, muy bien, bien muy bien muy bien así es pues estamos felices de tenerte aquí de verdad muy muy muy agradecidos eh, y complacidos y es un honor que nos hayas aceptado la invitación y sobre todo que puedas que puedas compartir todo tu conocimiento y toda tu experiencia eh, en el campo del marketing eh, cuéntanos un poquito antes de empezar eh, tú pues eh, qué haces a qué te dedicas para que la gente se digamos que eh, comprenda un poco más de de ti Sí, claro que sí, no, primeramente decirles que el honor es mío de poder compartir todos estos conocimientos de tanto estudio con, con la gente de los seguros que está conectándose con ustedes, que, que me invitaron. Pues sí, les platico con mucho gusto sobre mí, eh, bueno, pues ya dijeron ahí mi nombre, yo soy Ceci Madero, tengo una maestría en negocios de la Universidad TecMilenio acá en México y soy licenciada en comunicación con la Centro en Mercado Tecnia eh, Me he dedicado durante los últimos 12 años a puros temas de mercadotecnia pero siempre enfocado en ventas de diferentes tipos eh, la venta que se complica más por supuesto pues es la venta de los intangibles que ya también he estado en esa área y pues ahorita después de haber desarrollado aquí con la agencia una metodología que nos ha servido para vender de todo eh, pues ahora estoy aprovechando este tipo de oportunidades para compartirla con más gente si a alguien más le puede ser útil lo que hemos descubierto aquí pues que también lo puedan aprovechar y de eso se trata este tipo de eventos, compartirles mi experiencia, enseñarles lo que sé y que pues eh, esperemos que les sea bastante útil y que lo puedan empezar a, a hacer y que les dé el resultado que, que nos ha dado a nosotros. Por supuesto, así es Ceci. Pues bueno, tú nos tienes preparado o le tienes preparado a la, a la gente, pues, a la audiencia de Academias of Seguros, una, una presentación muy especial y sobre todo unos tips muy importantes eh, acerca de una temática que adolecemos, digamos que todas las empresas, ¿cierto? Que es conseguir mejores clientes, hacer mejor prospección, cómo aprovechar los canales, eh, digamos que eh, todo el tema del Internet y, por, y, y puntualmente, digamos que LinkedIn y Facebook, eh, para poder generar más contactos de calidad y, digamos que, eh, impactar positivamente nuestras ventas. ¿Cómo lo hacemos? Es correcto, sí, mira, eh, ahorita lo vamos a platicar ya con calma con la presentación. Sin embargo, como tú comentas, pues efectivamente el propósito es que sean prospectos de calidad, porque una de las quejas más frecuentes que yo me he encontrado de la gente es que dicen que las redes sociales les provocan muchos likes y muchos seguidores, pero ninguno de ellos se convierte finalmente en un cliente. Entonces hay toda una metodología, lo que les comentaba ahorita, y el enfoque que se le da para que realmente podamos llegar a donde queremos llegar con la gente, que es a su corazón y a su cerebro, y sobre todo que lleven una acción a cabo que sería necesaria este caso, pues contratar un seguro. ¿no? Entonces, claro que sí, es, es, con mucho gusto podemos comenzar si lo prefieren de esa forma. Por supuesto que sí. Ahora sí, entonces, le damos paso a Ceci, quien nos va a compartir entonces todo su conocimiento y, por favor, la gente que está conectándose ahí y la gente que recién está llegando, nos encanta que esté eh, escuchando bien. Por favor, si tienen algún problema de audio, alguna pregunta sobre todo, vayan escribiéndola que vamos a ir haciendo un filtro de esas preguntas para que Ceci pueda tener, digamos que, feedback y, y, y digamos que ella también nos puede hacer toda su eh, retroalimentación acerca de todas las preguntas que tenemos. Perfecto, Ceci, ahora sí, puedes compartir Así entonces es, con tu pantalla. las preguntas. Ajá. Claro que sí. Okay. Bien, ¿ahí ven correctamente la pantalla? Aún no te tenemos en la pantalla. Aún no? Ok, permitimos. Ah, me faltó. okay. Listo. Ok, perfecto. Ya estamos. Ok, correcto. Pues sí, este, como les comentaba, pues, la, la plática del día de hoy vamos a hablar sobre herramientas digitales para vender ya, que todas esas estrategias que les han, lo han intentado en el pasado, que no les han dado resultado, pues sea algo diferente lo que vamos a hacer a partir de de esta presentación. Ya más o menos me presenté con ustedes, les platicaba que pues yo tengo 12 años de experiencia en el área de mercadotecnia para ventas, he sido, bueno, fui gerente de varias partes, incluyendo Futuro Afore, que es una cuestión de, de seguros de alguna manera, pero bueno, acá en México se maneja lo que es el Afore para el retiro desde jóvenes, eh, esa fue mi primera experiencia vendiendo este tipo de productos y el reto que, que conlleva. También eh, ventas de publicidad, toda la parte de publicidad direccional y publicidad creativa en sección amarilla y en Azteca. Eh, TV Azteca, bueno, pues es una cadena televisora acá en, en Monterrey, bueno, en México en general. Eh, pues soy conferencista, soy conductora de Televisa Monterrey hablando específicamente de CiberTips y por supuesto pues soy emprendedora como muchos de los que nos están viendo en este momento que son emprendedores que dicen bueno quiero tener mi propio negocio, quiero ser dueño de mi tiempo entonces eh, pues en esa parte nos podemos relacionar con todo al 100% las empresas que tengo pues es conversión marketing que es donde hacemos la parte de, de mercadotecnia digital Conversion Marketing University, que es donde damos los cursos, eh, como este tipo de cursos y otro tipo de cursos, tanto presenciales como en línea, y la más reciente que es M8 Producciones, en donde ya estamos haciendo toda la parte de video y, y gráficos. Eh, certificaciones que les puedo compartir, digo, eh, me, a mí me gusta mucho estudiar y de veras los, los invito a que continúen siempre educándose en todos los sentidos, no nada más en la parte de mercadotecnia porque en el saber y en el conocimiento está la base del éxito. En, las cosas que les puedo compartir que son relevantes a este tema son mis certificaciones de AdWords, eh, Social Selling de LinkedIn, eh, Marketing Viral de la Universidad de Pensilvania y la de Facebook Blueprint, donde pues, aprende, aprendemos todo lo que tiene que ver con publicidad. Bueno, voy a platicarles un poquito sobre la agenda. Lo que vamos a estar viendo en esta próxima hora es la metodología que les comentaba en, eh, en un, hace ratito eh, sobre la metodología que hemos desarrollado aquí en la agencia, que no es algo, digamos, 100% nuevo, pero la forma en la que lo llevamos aquí sí es un poquito diferente a lo que... Hay, tal vez hayan visto en otros cursos o en otros temas de marketing digital. El punto número dos que vamos a estar platicando es sobre definir objetivos y definir el público, eh, que es una parte básica de cualquier mercadotecnia antes de lanzarnos a cualquier plataforma. Es bien importante que tengamos claro para qué quiero la red social y a qué público estoy dirigido para que el mensaje y la plataforma sean aprovechados de la manera correcta. Ya en el punto número 3 vamos a entrar un poquito más a detalle a las tres plataformas principales que vamos a hablar el día de hoy, Facebook, Instagram y LinkedIn. Sé que muchos están muy interesados en conocer a detalle LinkedIn, por eso le estamos dedicando un poquito más de tiempo en esta presentación nos vamos a concentrar en la generación de fans reales de la marca y de seguidores fieles que al final de cuentas se convierten en ventas, ya sea ellos mismos o que la gente que ellos conocen los referencian con ustedes como empresa o como marca y le agregan valor a la marca. Y punto número cuatro, vamos a ver también ¿Cómo vamos a medir esas estrategias? Ya que, bueno, pues como cualquier cosa, ¿no? Lo que no medimos no nos puede dar un resultado positivo porque pues no sabemos realmente si está o no está funcionando. Entonces también vamos a platicar un poquito sobre cuáles son las cosas o cómo se deben de medir estos esfuerzos de las redes sociales. Bien. Bueno, pues en este primer punto vamos a platicar sobre la metodología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 Miren, acá me ha tocado muchos casos en donde nos dicen, queremos estar participando en las redes sociales y las razones a veces no son las correctas, porque dicen, bueno, quiero participar en redes sociales porque mi primo o mi hijo o mi hija, mi sobrino, me dijo que pues ahora sí deben de ser las cosas. Sin embargo, bueno, dentro de lo que es internet en general, hay muchos objetivos que se pueden perseguir. Entre ellos, por supuesto, está la parte de vender más, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy. También podemos perseguir el objetivo de tener un mejor posicionamiento de marca, que más eh, personas cuando vean nuestro logotipo nos reconozcan. También podríamos pedir visitas a nuestro local, también podríamos pedir interacciones por medio de un WhatsApp o un inbox, etc. Entonces tenemos que tener claro... ¿Qué es lo que nosotros esperamos obtener de las redes sociales? Una vez que ya sabemos qué queremos, ahora sí vamos a preguntarnos quién queremos que sea nuestro interlocutor o que interactúe con nosotros en las redes sociales. Y ese es el punto número dos, sí, sí. definir a nuestro público. Uh -huh. Sí, dime. Discúlpame, eh, nos están diciendo que si puedes ocultar la barra inferior, eh, esa que dice dejar de compartir, ah, al lado ocultar. Ok, perfecto. Ok, ahí está. Eh, ¿ya, ¿Ya se ve bien? Ya se ve perfecto. Ok, de acuerdo, gracias. Ah, bueno, les comentaba en la parte 2 es definir correctamente al público. No es el cliente que me llegue. Nosotros en el área de ventas siempre tenemos el poder de elegir cuál es el cliente que yo quiero que me llegue. Entonces, en este sentido, tanto las plataformas de las redes sociales como cualquier publicidad, pues debe de ir dirigida al público que yo quiero que sea. Mi cliente. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a discriminar a nadie. Si alguien dice, bueno, yo también quiero ser parte de tu cliente, pues bienvenido, ¿no? Pero nuestros esfuerzos publicitarios deben de ir dirigidos estratégicamente al público que más me interesa, ya sea porque es el público que más me va a comprar o porque mi producto va dirigido a ese público en específico. En el paso 3 vamos a elegir las plataformas. Ya una vez que sabemos quién es el público correcto, ahora sí vamos a elegir dónde está en Internet. Internet pues es un, un espacio enorme, hay muchísimas oportunidades, muchísimas vertientes y pues una vez que tenemos claro a quién le estamos hablando, podemos preguntarnos qué cosa de Internet es lo que le interesa más a este público. Y después vamos a generar contenido de valor que a este público le parezca relevante y útil. Estas dos palabras casi creo que les pediría que se las tatuaran en algún lugar visible para que no se les olvide que tiene que ser relevante y útil. Muchas veces cometemos el error de publicar solamente anuncios y que son cosas que no nos damos cuenta que a lo mejor a la gente que, que está del otro lado de la pantalla no le parece tan importante o no le parece relevante. Tomemos en cuenta que cuando nos metemos a las redes sociales como público nunca lo hacemos con una intención digamos de comprar algo o ver anuncios verdad lo hacemos porque queremos un poco de entretenimiento y pasar el rato mientras sucede alguna otra cosa en nuestra vida fuera de, de internet no entonces hay que generar un contenido que llame la atención y que sea relevante y útil y finalmente pues hay que medir estos factores de éxito hay que hay que preguntarnos cuál es el factor que a mí me representa éxito y medir eso, porque hay demasiadas cosas que se pueden medir, pero muchas veces las cosas que estamos midiendo no son relevantes a mi objetivo o a mi meta. Entonces hay que establecer bien los puntos que queremos medir, basado por supuesto en el objetivo. Aquí yo les voy a enseñar en el último punto a medir el engagement, que es bueno pues las interacciones, sin embargo pues hay otras cosas que se pueden medir. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Perfecto, yo creo que hasta ahí estamos muy bien. Ok, de acuerdo. Entonces pasemos al primer punto que es sobre definir los objetivos. Como ya les comentaba en la diapositiva anterior, pues el definir los objetivos es para qué la quieres, me refiero a las redes sociales, y qué pretendes lograr con ella. Y muy importante, sobre todo en este tema, ya me voy a empezar a enfocar un poquito más en el tema de seguros, todos queremos vender, pero también hay que pensar en el cliente final. En este tema específico necesitamos ganar la confianza de la gente. Eso sería lo primero que debemos de tener en la mente, la reputación online. ¿Por qué? Bueno, primeramente en el mercado en el que estamos de Latinoamérica no somos muy asiduos a comprar seguros por diferentes razones, pero muchas veces tiene que ver por la volatilidad que existe en los mercados y la desconfianza que hay tanto porque la gente ha escuchado mitos o le han dicho que esto no funciona o que es a largo plazo o los historias de terror no sé cómo sea en otras partes de latinoamérica pero aquí sí en méxico nos cuentan muchas historias de terror a los usuarios de seguros de que no hombre es que ya una vez que lo compras te dicen que no se puede lo que tú quieres etcétera entonces necesitamos ganar esa confianza de la gente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 que sea único para nuestra empresa y que poco a poco la gente lo vaya ubicando. En este punto quiero hacer un paréntesis, eh, hablar sobre el logotipo que sea único. Me refiero no descargar logotipos ya prehechos en línea, porque lo he visto varias ocasiones, y no nada más en el área de seguros, sino que en otro tipo de industria. Y a veces esos logotipos piensa que, pues tal vez, así como tú lo descargaste de manera gratuita, ¿cuántas industrias más o cuántos empresarios? han descargado el mismo logotipo, entonces ya no logras realmente tener un reconocimiento de marca único. El logotipo pues es tu cara como empresa y debe de ser algo que realmente proyecte y te represente. Okay. Y ahí cierro el paréntesis. El último punto es obtener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 Este dato me pareció muy importante mencionarlo porque, como podemos ver en la gráfica, América Latina no está ni siquiera cerca de la media, está muy por debajo de la media de las personas que a nivel mundial invierten en seguros. Entonces, aquí, pues aparte de, de, de utilizar esas herramientas digitales, tenemos que hacerle muy consciente a la gente de que pues, necesita invertir. Obviamente lo que hemos observado es que cuando la gente ve los mismos mensajes genéricos en internet ya no le hace ruido y tampoco se trata de ser catastróficos, verdad de decirles, no hombre es que si no tienes el seguro y te pasa algo te puedes quedar en la calle, etcétera, porque yo creo que mucha gente ya lo ha escuchado pero de alguna manera como que no les llega, no les hace clic, somos a lo mejor un poquito necios en ese sentido, entonces es importante no, bueno, yo no lo estoy viendo como algo de juzgarlo, sino simplemente conocer la situación actual del mercado para saber, bueno, cómo podemos darle la vuelta a estas estadísticas y pues salir de este punto. Y yo creo que mucho tiene que ver con el mensaje que se recibe y pues también, obviamente, la parte económica, que, que hay mucha gente pues no vive en las mejores condiciones y el dinero que ingresa a su casa viven al día y prefieren a veces invertirlo en cosas que no les generan. Acá... Hemos platicado en muchas ocasiones que la gente prefiere a veces invertir en, en irse a ver un partido de fútbol al estadio que en ir haciendo su guardadito para, para el futuro. Entonces, pues es, es una cuestión cultural, también es una cuestión económica y nosotros, bueno, en esta parte como asesores de seguros, pues tenemos que buscar la manera de hacerles ver la necesidad y de que realmente podamos pues darle la vuelta a esta clase de números. Perfecto. Nos, dice, nos dicen... Eh... Ceci, que si la presentación se sí. puede tener. Que si se las podemos compartir. Sí, nos dicen eso, nos preguntan. Sí, yo no tengo problema, al final yo la hice para ustedes, así que quien la quiera, con muchísimo gusto. Por supuesto, ok. Ahí entonces está respond estamos respondiendo a la pregunta de Andrés Soler. Un saludo por Andrés y un saludo también especial saludo. para Sonia Jones, que está ahí. Excelente, sí, claro que sí, un saludo para los dos. Qué bueno que nos están viendo y aquí podemos estar comentando también sus dudas. Si alguien más tiene alguna pregunta, que nos la escriban y lo vamos contestando poco a poco. Perfecto. Bien. Bueno, ahorita en esta parte también quería hablar sobre esta brecha generacional que, que estamos viviendo. Es una absoluta realidad que hay este baby boomers, está la generación X, están los millennials, y pues no podemos hablar de distinciones de mercado si no hablamos de estos temas que son tan relevantes ahorita. Eh, lo saco al tema sobre todo porque muchos de los asesores de seguros pues obviamente ahorita están tratando de ingresar a este mercado de los millennials, que como pueden ver aquí, pues la generación empieza, eh, tienen ahorita entre 22, bueno tenemos, ¿verdad?, entre 22 y 37 años, entonces... Es importante eh, que enfoquemos muy bien la estrategia de comunicación hacia el público correcto. También está la generación X entre 38 y 53 y los boomers que pues ahorita ya están en proceso de, pensionar, de pensionarse. Entonces, eh, también quería hacer hincapié en esta parte porque hay como que diferentes eh, criterios para aplicarlo de que si somos o no somos millennials, etc. Mucho tiene que ver también con la adaptación cultural. De, a partir de qué de edades realmente en cada país se empiezan a adoptar estas características del millennial, que es este, pues un poquito más de la libertad, de no querer tener un trabajo fijo, de no pensar tanto en el, en el largo plazo, sino el solo se vive una vez, etc. Entonces, pues hay, hay que plantearnos bien a quién le estamos hablando para que a la hora que diseñemos nuestro mensaje, como les decía hace ratito, pues realmente lleguemos a su corazón y a su mente y tomen la decisión real de adquirir un, un seguro. Entonces, ahorita tal vez la pregunta que tengan muchos en la cabeza sería ¿cómo le podemos hablar al nuevo mercado? Ahora que ya vimos que pues los millennials tienen más o menos 37 años, están en edad de estar pensando en los seguros, de adquirir una casa, de tener hijos, etc. ¿Cómo llego con ellos para que ellos pues, realmente puedan eh, tomarnos en consideración? La primera cosa, el primer consejo que les quiero dar es decirle adiós al telemercadeo, o las llamadas de telemarketing, como le decimos acá en México, que es pues estar agarrando el teléfono y una base de datos de teléfonos y estarles llamando para hacer una cita. Yo sé que en el tema de seguros esto es un tema recurrente, o sea, es una manera en la que se aprendió a trabajar, de hacer las llamadas y, y ofrecerle el servicio a, a la persona del otro lado de la línea. Este dato lo tomé de la revista Forbes, es del 2017, Estamos hablando de que se hicieron en este año 18.6 millones de llamadas con intención de vender un seguro y se colocaron solamente eh, 1.4 millones. Perdón. La efectividad de este método fue del 7.7%. Entonces, lo que yo observo como mercadotecnia es que se está desperdiciando recursos y tiempo, sobre todo tiempo, de estar intentando hacer estas llamadas para obtener las citas, cuando nosotros del otro lado de la línea, al menos a mí me pasa eso, no sé que tanta gente esté en la misma situación… Yo sé que mucha gente que sí. Cuando suena el teléfono de tu casa o de tu oficina, como la mayoría de la gente te contacta por medios electrónicos o por celular, sabes que te están hablando para venderte algo. Entonces, eh, pues ya no, no respondes al teléfono de la, misma, de la misma manera. Y también, pues obviamente hay que buscar si el mercado no está adquiriendo el seguro por este medio, hay que ver entonces cómo podemos aprovechar los medios digitales para que la colocación de pólizas se incremente entonces aquí les estoy poniendo esta, este estudio que yo hice directamente desde google lo acabo de hacer la semana pasada en estos nueve países que sé que, que nos están viendo y básicamente lo que puse fueron estas palabras clave nada más por curiosidad para ver cuántos clics o cuántas búsquedas hay sobre estos temas ahorita nada más en google y lo que nos dice Google, que va a haber como predicción en este mes de septiembre del 2018. Entonces, si se fijan nada más de la palabra seguros de vida, ahí están ya 17 millones de búsquedas, que eso es como el más fuerte. Esto nos indica que definitivamente hay gente que está buscando el servicio. Ahora la pregunta es, ¿por qué no llega contigo? pues tal vez pueda ser porque no tienes una página correctamente colocada en Google o porque se están yendo con tu, con, con tu competencia, porque definitivamente hay búsquedas. Entonces, esto es en la parte de Google. Sé que ahorita vamos a hablar de redes sociales, pero lo que quiero que observen es el potencial del mercado que hay en Internet sobre este tipo de temas. Y aquí solamente utilicé cinco palabras clave, y pues por supuesto de aquí se podrían derivar mucho más, incluyendo... Pues ciertos modismos que podría haber en, en diferentes países. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, perfecto. Dicen, Nos están diciendo, reiterando, digamos, que la, la, el interés de que les enviemos y les compartamos esta, esta presentación en el correo, porque les parecen que están dando datos muy interesantes. Entonces, que sí les gustaría tener muy bien eh, identificados los datos que estás compartiendo, por supuesto, ya en la presentación en el correo electrónico. Y nos dicen, bueno, hay una, una pregunta un poco al margen, pero dice que si ustedes están eh, en, en la capacidad de diseñar una página web para seguros. Por supuesto, sí, así es. Aquí en la agencia, si quieren entrar a, a ver, bueno, ahorita que se acabe obviamente el webinar, les doy si quieren mis redes sociales y mis páginas para que puedan observar nuestro trabajo y si a alguien le gustaría alguna cotización o algún tema en particular, pues lo podemos platicar de manera directa, con mucho gusto. Perfecto. Listo. Ahí está. Bien. bien, ahora sí vamos a empezar a platicar sobre las diferentes redes sociales. Voy a empezar con el network de Facebook, que, bueno, pues estas herramientas que existen dentro de este network, como es Facebook Insights, en lo que es el administrador de anuncios y las estadísticas. Una cuestión que sucede muy seguido eh, que les platicaba hace ratito, ¿no? me dicen, ¿sabes qué? Es que cuando yo puse un anuncio, lo puse en mi muro, le puse dinero, le puse, no sé, 100 pesos mexicanos, este, 10 dólares, etc. Y pues no me atrajo a ningún cliente potencial. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, todo esto que les acabo de platicar desde antes, todo lo que es la segmentación apropiada y la estrategia correcta, son cosas que se deben de plantear desde antes de siquiera empezar a pensar en qué red social me voy a empezar a colocar, ¿verdad? Entonces, no se trata nada más de poner un anuncio en línea y ponerle el dinero ahí directamente sin habernos planteado todo esto antes. Dentro del administrador de anuncios hay nueve tipos de estrategias que se pueden llevar a cabo y obviamente las combinaciones que se pueden hacer de esas nueve eh, para obviamente obtener estos clientes potenciales, y es importante conocer los insights, que de hecho aquí les voy a poner esta pantalla, en donde yo hice directamente el ejercicio con Facebook Insights, nuevamente en los nueve países, buscando solamente personas que estuvieran interesadas en la palabra seguros, eh, pueden o no ser agentes de seguros, o pueden o no ser personas interesadas en comprar un seguro, sin embargo pues si ustedes se fijan ahí están los millennials que nos hacían falta en la parte de las llamadas, en donde decíamos bueno y ahora cómo llegó a este mercado, ahí están de, 35, de 25 a 34 años el mayor grueso del porcentaje, eh, también están de 35 a 44 años y esta herramienta de Facebook Insights es muy importante para poder hacer una segmentación correcta. En la parte de la segmentación, cada uno de los tipos de seguros que se manejen deben de tener su propia segmentación. Lo que no se vale hacer es hacer una sola segmentación y luego mandarle muchos anuncios al mismo grupo de personas. En Internet, menos es más. A lo que me refiero con esto es que mientras más cerrado esté el nicho de mercado al que queremos llegar, más aterrizado va a ser el mensaje y más se van a identificar con él. Entonces, este ejercicio se tiene que hacer repetidas veces con cada uno de los seguros. Eh, no es el mismo pensamiento el que compra un seguro de auto que el que compra un seguro de ahorro, que el que tiene hijos y, y ya necesita empezar a pensar en la educación a futuro, eh, que el que quiera un seguro de vida porque es ya más consciente de que su familia depende de él o de ella, eh, madres solteras, o sea, cada uno de estos segmentos o subsegmentos se debe de considerar y hacer eh, el ejercicio. Yo a este eh, ejercicio le puse Seguros Latam, cada uno le puede poner el nombre que sea y a la hora de utilizar las herramientas de anuncios de Facebook pues ya simplemente es cuestión de sacar el público que previamente habíamos pensado. Esta es una de las herramientas que yo he encontrado más útiles y uno de los consejos más importantes que les puedo dar para esta área de seguros es esto que les comento de hacer segmentaciones detalladas para cada tipo de seguros, incluso Dentro del mismo seguro, por ejemplo, de vida, puedes hacer subsegmentos, ya que el mensaje que le vas a mandar al padre no es el mismo que le vas a mandar a la madre o eh, a personas un poco más jóvenes o a personas un poco más grandes. Entonces, ahí cada mensaje va dirigido a un segmento en particular. Entonces, hay que ver bien cuáles son los intereses. Dentro de este Facebook Network, vamos a platicarles también en los algoritmos, porque muchas veces hemos visto que publican cosas muy bonitas que se los hizo un diseñador gráfico que tiene toda la experiencia diseñando y todo pero nadie lo ve entonces también es importante que conozcamos la herramienta desde cómo piensa el robot en este caso el robot de facebook o del network de facebook cuando hablo del network me refiero también a instagram me refiero también a messenger whatsapp y facebook porque pues, sabemos que, que es del mismo, del mismo dueño de la misma empresa ¿no? entonces hay que tomar en cuenta que los videos, pues, obviamente tienen mayor peso en el algoritmo, como lo que estamos haciendo ahorita, un video en vivo se posiciona mejor que un video grabado. También eh, lo que es el link con contenido, y aquí vuelvo a reiterar que el contenido sea de valor, porque una cosa es manejar la máquina y otra cosa es manejar al humano que lo va a ver. Si ya logramos estar en el espacio suficiente como para que nos vean, ahora tenemos que lograr que ese contenido sea de valor. Entonces, punto número dos en el algoritmo es links de contenido, después imágenes. En la parte de imágenes, la ironía de todo esto es de que obviamente nosotros como empresas pues siempre queremos que nuestra imagen sea bonita y sea congruente y sea limpia y tenga pues todos estos elementos, pero la gente pues se da cuenta cuando le quieres vender algo, ¿verdad?, entonces, lo que necesitamos hacer pues, es algo como más casual, por decirlo de alguna manera. Nadie quiere ver anuncios, todos queremos ver historias, contenido, etc. Entonces, por alguna razón irónica, las imágenes que tienen menos producción a veces terminan teniendo un mayor eh, número de, de engagement o un mayor posicionamiento que las que tienen más producción, al menos en mi experiencia. Y otra cosa que queremos hacer es generar reacciones. Reacciones me refiero, él me encanta, él me divierte, él me, eh, me entristece. Obviamente en este, en este tema no queremos que nadie se entristezca y no queremos que nadie se enoje, pero sí queremos generarles una emoción, sobre todo porque el mercado latinoamericano somos muy de corazón, somos de reacciones. Entonces, eh, pues este tipo de, de historias que queramos contar van a provocar muchísimo más... Eh, que la gente se enganche más con, con nuestro mensaje, que si solamente ponemos una imagen plana y genérica que no cuenta realmente una situación. Y pues obviamente también eh, Facebook le da, o el Facebook Network le da prioridad a las publicaciones que generan estas reacciones porque el Obviamente el network lo que quiere es que te quedes ahí y que sigas interactuando con otras publicaciones y conocerte mejor como audiencia para poderte ofrecer publicidad que vaya de acuerdo a tus gustos. Esto es todo lo que suma. Ahora vamos a platicar lo que resta, lo que no debemos de hacer en este network de Facebook. En primera, eh, que esto empezó a partir del año pasado, hemos visto muchos giveaways, que es el, el pedir likes, que le llamamos el clickbait. Esto ya no es bien visto por el Edge Rank, que realmente ese es el nombre del algoritmo que funciona de esta manera. O sea, cuando nosotros hacemos un giveaway y le damos instrucciones a la persona que, que le ponemos eh, dale like a esta publicación, coméntala y, y compártela, ya le estamos diciendo que haga estas acciones. ¿Qué es lo que pasa? Facebook sabe que realmente la gente no se quiere enganchar contigo, sino que hay algo de por medio que se van a ganar. Y existe la práctica de muchas personas que participan en todo este tipo de eventos, sin embargo, al momento de que se dan cuenta que no se ganaron nada, te quitan el like, entonces pues realmente eso no le está sumando puntos a tu marca y tampoco al algoritmo de Facebook, porque pues no, no quiere que se vea como algo falso. Entonces esto es algo que a partir del año pasado, más o menos en estas fechas, en agosto, se hizo este cambio y pues ahorita ya no es una buena práctica pedir likes. Ojo que no estoy diciendo que los giveaways sean una mala práctica, nada más la forma en la que se llevan a cabo tiene que ser un poquito distinto. Eh, publicar demasiado, eso es algo también que no suma. Hay que publicar máximo dos veces por día, incrementar la calidad de estas publicaciones y dejar de publicar tantas veces porque también saturamos a la gente y saturamos al algoritmo. Entonces, en vez de darnos el likes, no lo quitan. Otro punto pues, es el no medir. Cuando no medimos, pues no podemos saber si estamos llegando o no estamos llegando al objetivo, y eso tampoco nos suma. Y, por supuesto, esperar todo gratis. A, a lo mejor hace 10 años, cuando Facebook comenzó a tener este, más gente, que estábamos allí en la red social, pues sí, eh, podíamos haber llegado a un gran número de audiencia sin necesidad de, de ponerle un poco de, de presupuesto, pero ahorita pues ya no se puede, porque Porque hay muchísima competencia, muchísima gente quiere llegar al mismo público que nosotros y pues obviamente eh, el esperar que sea de manera gratuita, pues vamos a, a tardarnos muchísimo y muy probablemente no vamos a llegar al público correcto. sí, sí por aquí... No sé nos, si hasta aquí hay alguna sí, pregunta. nos preguntan. Hay dos preguntas eh, muy interesantes. Una de Andrés Soler sí. eh, y otra de Ani Riaño, para que estén ahí pendientes. Entonces, Andrés y Ani. Bueno, Andrés nos dice que en, en Facebook el segmento de seguros no sale al momento de promocionar el tipo de empresa. ¿Cómo se debe colocar? Es correcto, sí. Eso es un excelente punto. Yo he observado en la, en la plataforma de Facebook, cuando ponemos anuncios, que desde el administrador de anuncios, cuando tú haces tu segmentación ahí, te muestra opciones diferentes que desde Facebook Insights. Facebook Insights es esta parte en donde entramos al administrador de anuncios y del lado izquierdo arriba hay un menú, y ahí viene, eh, bueno, más opciones. Una de ellas es Facebook Insights. Lo que yo recomiendo en este caso sería hacer tu segmentación desde Facebook Insights y si ahí te faltan opciones, complementarla al momento de estar haciendo el anuncio. Bueno, ahí, ahí le respondiste también a Luisa Fernanda González, que eh, acaba de preguntar sí. que dónde se ubica esta herramienta para segmentar. Entonces ahí tienes Luisa Fernanda, Facebook Insights. Y nos dice... Sí, así eh, es desde el administrador de anuncios. Perfecto. Nos dice, bueno, aquí hay dos preguntas adicionales. Eh, una es que si ustedes, eh, ustedes como, como conversión marketing, nos ayudan a colocar las frases adecuadas para cada segmento y la otra es que si para acceder a estos servicios eh, de, de Facebook Network e Insight eh, debo escribir, suscribirme a una nueva página. Ah hacer con suscribirse a una nueva página, no sé si nos podrían aclarar eh, Bueno, esa, esa pregunta la acaba de hacer Beatriz Elena Costa López por favor Beatriz si nos estás escuchando ahí, eh, acláranos eh, la pregunta que acabaste de hacer para poderte responder de manera más concreta. Y Ani Reaño pregunta que, eh, te repito, ustedes que si ustedes nos ayudan a colocar las frases adecuadas para cada segmento me imagino que es una pregunta para conversión más Sí, correcto <risa> Sí, bueno, como nosotros como agencia, sí, por supuesto, cuando manejamos las cuentas, nosotros hacemos la selección de, de la parte de comunicación. Aquí, obviamente, pues se requieren muchas disciplinas, ¿no? Está la parte de diseño gráfico, está la parte de comunicación y la parte de mercadotecnia. Ahora, una recomendación que te puedo hacer a mí y toda la gente que nos está escuchando, pues es encontrar la motivación que hay detrás de las personas al momento de adquirir el seguro que estás ofreciendo. Porque obviamente la motivación siempre va a ser pues mi familia y estar tranquilos, ¿no? La tranquilidad, la calma que nos da. Sin embargo, como ya vimos, pues nosotros somos un mercado duro, no nos gusta comprar seguros, este, nos gusta todo lo que compramos, lo queremos tocar, lo queremos tener disponible. Entonces, obviamente ahí tenemos que llegarle a la gente eh, con diferentes maneras de cada incluso es, país tiene sus propias características de cuál sería la frase adecuada ahí las recomendaciones que lleven una, un listado de cuáles son las estrategias que han intentado qué resultados les han dado incluso que puedan hacer pruebas del tipo A B que es de este, pues, una y dos, no para que el mismo sistema les pueda ir diciendo este mensaje tuvo un mejor resultado que este y poco a poco pues ir este, desglosando cuál es realmente el mejor mensaje, tanto para el seguro que estás ofreciendo como para el público que estás tratando de alcanzar. Perfecto, y, y les recuerdo a la audiencia que está ahí conectados con Academias de Seguros y y Madero, que estén muy pendientes hasta el final de este webinar porque vamos a hacer un... Vamos a hacer una sorpresa, además ya les habíamos anunciado que vamos a rifar una asesoría totalmente gratuita y personalizada con Ceci Madero para su agencia de seguro, entonces este, quédese ahí muy conectado, participe, pregunte, porque vamos a rifar en uno de los participantes una de las asesorías, bueno, una asesoría personalizada con Ceci Madero, así que súper pendientes todos. Sí, claro que sí, ¿no? Y yo encantada de, de asesorarlos, incluso si alguien más tiene preguntas después, lo podemos ver de manera individual. Y este también, bueno, aprovecho el espacio para comentarles que vamos a estar, ya tenemos un curso que estamos digitalizando, que donde hablamos de todo esto. Y ahora sí ya mostramos todas las pantallas, dónde está cada cosa y lo vamos a estar pues comercializando muy pronto. Ya está todo grabado, pero pues ahorita todavía está en proceso de edición. Si a alguien le interesa tener este tipo de cursos en línea, que obviamente va a ser algo que van a poder ingresar y verlo desde su, la comodidad de su casa y después ya hacernos preguntas por medio de un foro, pues también este, que apunten mis redes sociales y con mucho gusto les estaré pasando la información. Por supuesto. Gracias, Ceci. Entonces, continúo. Continuamos, sí. Dentro del, del mismo network de Facebook, ya una vez que generamos estos leads, ya tenemos esta campaña donde la gente nos está siguiendo y todo, ahora necesitamos tener el contacto, ¿verdad? Porque difícilmente alguien va a comprar un seguro directamente desde una página de Facebook o desde una página de, de web, ¿no? Sí existe gente que es así de aventada, pero... Sé de entrada que pues, el mercado latinoamericano, como les decía, pues, es un mercado que requiere mucha más información. Incluso eh, una persona que, que se le hizo una entrevista de, de, las, de los que estuve entre, eh, investigando para hacer esta presentación comentó algo muy interesante eh, que decía la gente en Latinoamérica no compra seguros por falta de información. Entonces ahí hay como dos cosas. ¿no? Uno es que la gente quiera recibir la información y otra es que la gente esté dispuesta a escuchar al asesor y tal vez hablarle pues en, en un idioma que ellos entiendan porque muchas veces incluso a mí me pasa no que me empiezan a hablar que la prima y que este que lo otro entonces yo ya no sé exactamente qué es lo que estoy comprando y es para esto este tipo de herramientas del network de Facebook pues son muy útiles para obtener ahora sí que el dato que realmente queremos obtener es dame tu celular o ponte en contacto conmigo y poco a poco pues vamos cerrando este funnel para que realmente, pues, ya podamos concretar las citas. Esto, pues, obviamente, hablando del network de Facebook. Ahora, les prometimos, y lo prometido es deuda, que vamos a platicar específicamente de LinkedIn, que, pues, es una estrategia un poquito distinta. No sé si antes de empezar a hablar de LinkedIn, hay alguna otra pregunta, cerrando el tema del network de Facebook. Por supuesto, mira, hay, una, hay, hay dos preguntas. Nos dice Talita MT eh, y Carlos Sierra Patín, preguntan lo siguiente. Eh, Talita pregunta, ¿qué recomiendas? Que nosotros creemos nuestras propias imágenes o anuncios, o está bien si ocupamos los de la aseguradora para la que trabajamos. Ok. Sí, correcto. Bueno, si las imágenes, ahí va, hay dos, dos temas, ¿no? Uno es que la imagen tengas el permiso de utilizarla, y por otro lado... Eh, pues mientras sea más original es mejor porque también poniéndonos del lado de la persona que recibe el mensaje si es una imagen que ya vio en muchas partes no le queda claro tal vez tu factor diferenciador entonces eso puede provocar que pues, piensa que es lo mismo asesorarse contigo que asesorarse con el otro, que pues quizás internamente sean hasta competencia. Entonces yo recomendaría que hicieras tus propias imágenes originales, si es que tienes el tiempo y los recursos para hacerlo. Si no los tienes, utilizar las imágenes que te proporciona la empresa también es válido. Sin embargo, pues lo que yo he observado que realmente genera leads es hacer cosas originales Hacer este eventos como este, de estarle diciendo a la gente en vivo, explicarle, contestar sus preguntas, etcétera Y pues poco a poco ir ganando su confianza. Y nos dice Carlos Sierra, eh, ¿qué tan positivo es replicar las public las publicaciones que se hacen tanto en Instagram como en Facebook? Sí, sí es como contenido general para, para el muro, está correcto. Sin embargo, si es para un anuncio yo preferiría hacer un contenido original, nuevamente por, el mismo, eh, por la misma razón que le dije a Talita, que pues obviamente cuando tienes algo original llama más la atención y, te, y que tú tengas muy claro cuál es tu factor diferenciador como, como agente, que te diferencia de los otros agentes para que realmente pues la gente prefiera asesorarse contigo que con los demás. Perfecto, mira, eh, creo que igual haciéndote una, haciéndote una claridad, eh, e interpretando un poco lo que Carlos Sierra nos está preguntando, tengo entendido es si si la empresa de Carlos eh, publica en Facebook algo original, ¿es, es válido uh -huh. que lo repliquen también en Instagram sabiendo que es una publicación original de ellos? Ah, ok, correcto. Sí, sí es válido porque el público que está en Facebook eh, no es el mismo público que está en Instagram y no es el mismo público que está en LinkedIn. Entonces, si el mensaje está aterrizado al público objetivo, es correcto si se está viendo en las tres redes sociales y eso también incluso te sirve para medir qué mensaje te sirve mejor por cada una de las redes sociales. Eh, yo sí recomiendo que, que se haga de esta manera, aunque el LinkedIn sí recomendaría a lo mejor un mensaje más eh, especializado para temas de volumen, porque como aquí le estamos llegando directamente a la empresa, la motivación del comprador en este caso va a ser distinta porque pues no es por su familia, sino por el bienestar de sus empleados. Perfecto, ahora sí, adelante con LinkedIn. Ok, perfecto. Bueno, pues LinkedIn o Linkedin, como realmente se pronuncia, pues es esta red social que es eh, de uso para empresas todos sabemos que tiene muchísimo potencial porque pues hay muchísima gente conectada ahí que está buscando oportunidades tanto para ventas como para compras y pues realmente ahí es donde se hace el networking acá en méxico se ha hecho muy popular el tema de ir a eventos de networking pues a repartir tarjetas a conocer gente a tener un poco más de abrir el círculo social para que pues más personas nos conozcan eh, ¿Qué es lo negativo de eso? Pues que tenemos que esperar a que se haya un evento que, que nos interese. Muchas veces son de paga, entonces tenemos que pagar para poder acudir a ellos. Y luego, a veces pasa que van los mismos que ya conocimos en otros eventos y entonces pues no estamos logrando el objetivo que es ampliar nuestro panorama. Entonces, LinkedIn sí si es una red social que nos permite ampliar ese panorama. Eh, que nos permite conectar con gente que quizás sí pueda estar interesado en nuestros productos o servicios. En este caso, como les platicaba hace ratito con la respuesta que le dimos a Carlos, pues aquí va a haber personas que se dedican a diferentes sectores de la, de la industria, y que sus intereses pues obviamente son comprar cosas para sus empresas no pueden ser compradores líderes de proyecto dueños de empresas el perfil pues eso es un poquito más alto no también obviamente ellos tienen sus propios intereses comerciales y todos pues estamos buscando las oportunidades para poder colocar nuestro producto o servicio Acá en, en los que nos están viendo en México, este dato lo conseguí aquí de México, eh, el sector que, que hay más profesionales es en la parte de construcción, gobierno, educativo, alimentación y tecnología. Y pues aquí en México hay muchísima oportunidad de LinkedIn porque es el segundo país que tiene más usuarios en América Latina después de Brasil. Y es una red social que pues ha estado teniendo muchísima penetración. Y en los siguientes puntos pues les voy a platicar cómo pueden hacer un perfil, para que ustedes dejen de buscar al cliente, sino que el cliente que está buscando un tema de seguros, los busque a ustedes y les llame o les mande un mensaje directo. Entonces, primero que nada, pues es tener aterrizado cuál es tu objetivo profesional. Este LinkedIn no va a ser de la empresa, va a ser tuyo como asesor. Entonces tienes que tener de entrada cuál es como tu perfil de asesor, la base de lo que tú deseas lograr. Y al momento de escribir este objetivo profesional, es como escribir tu misión de vida, tu misión empresarial, ¿no? Que también en las empresas a veces nos atoramos con la escritura de la misión, porque pues es muy difícil de repente decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Por regresar a las bases, ¿por qué te metiste al tema de seguros? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Cómo puedes tú realmente ofrecer un servicio de valor y explicarlo en palabras, que cuando una persona lo lea diga, wow, realmente esto es lo que yo estaba buscando. Por un lado, hay que escribir el objetivo profesional bien definido y bien aterrizado de cuáles son tus beneficios como profesional y qué va a lograr la gente al conectarse contigo que no podría por ninguna razón obtenerlo con nadie más. Por otro lado, pues que tu foto de perfil demuestre tu profesionalismo. Si tú te quieres mostrar como alguien que es muy feliz, muy accesible, pues sonríe en tu foto de perfil. Si tú te quieres mostrar como alguien muy serio, que denota este, pues mucha, eh, mucha formalidad, etcétera, pues tu ropa y tu ademán y tu, tu expresión facial debe de ir en la misma línea. Acuérdense que como esta es la primera oportunidad que tenemos, nuestra foto de perfil y nuestro objetivo profesional, si no pasan el filtro de la persona que lo está leyendo, pues difícilmente va a querer continuar con, con la prospección de ti, ¿no? De contactarte directamente contigo. Ahora, LinkedIn se basa en el principio de seis grados de separación. Esta teoría que nos dice que la persona a la que queremos llegar, sea quien sea en el mundo, así sea el Papa Francisco o el presidente de la nación, etcétera, solamente hay seis eslabones para que tú llegues a esa persona. Esa teoría pues no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales se vuelve más evidente. Entonces... Estos, estos eslabones se han reducido ahora con nuevos estudios a 4.5. LinkedIn lo que hace es decirte quién es tu persona 1, que es obviamente quien está directamente ligada a ti, quién es tu persona 2 y quién es tu persona 3. Hasta ahí llega. Si la persona con la que tú quieres conectar, vamos a suponer que tú... Tienes intención de llegar a, a teléfonos de México. A, ella, a esa empresa es a la que tú le quieres eh, llegar y asesorarle sobre tus seguros para que ellos pues compren para todos sus empleados, ¿no? que sería un hitazo. Entonces tienes que buscar quién es la persona tomadora de decisiones en teléfono de México, para el ejemplo, y conectar con la primera y segunda persona que están más cercanos a ti para que puedas llegar a esta tercera persona que sería tu cliente ideal. Entonces, por eso es que tienes que tener claro ¿Quién es tu cliente ideal? LinkedIn no funciona si tú no sabes a quién estás buscando. ¿Por qué? Por obvias razones, pues no vas a poder llegar si estás como a la deriva, ¿no? Entonces busca entre tus conocidos a quién conocen, ahora sí que meterse un poquito al stalker, ¿verdad? ¿Quién conoce a quién? ¿Quién está conectado con quién? Que te pueda hacer una introducción. En esta parte también si el profesional te está viendo a ti, si está del otro lado de la ventana, una cosa importante, además de tu objetivo profesional y tu foto, es que tú tengas recomendaciones de otras personas que ya hayan trabajado contigo. No es lo mismo que yo diga, uy, no, yo soy buenísima en el marketing digital, eh, yo me las doy de todas, todas, la mera, mera, si nadie opina lo mismo que yo. Entonces, tiene muchísima más credibilidad que otra persona lo diga de mí a que yo lo diga de mí. Y también está, por supuesto, la herramienta de búsqueda avanzada, que es este, podemos utilizar frasecitas en inglés como estoy buscando AND, o sea el I en inglés AND, OR, eh, o el O, ¿verdad? Por decir, estoy buscando profesionales de seguros y fianzas, por decir un ejemplo, ¿no? O estoy buscando personas que se dedican a compras y están en Monterrey, Nuevo León, México. Entonces esa búsqueda avanzada nos permite filtrar todavía más a detalle cuáles van a ser mis prospectos. Por supuesto, ya si tenemos la versión Premium, esta búsqueda avanzada se puede ir a muchísimo más detalle, como preguntarnos incluso de empresas específicas, cuáles son los puestos de trabajo que estás buscando para que puedas buscar quién conoce a esa persona que te la pueda presentar. Y viene la parte también de compartir nuevamente, por eso les dije que nos íbamos a tatuar esto del contenido de valor, nada más que aquí lo vamos a hacer un contenido de valor directamente para la industria a la que yo me quiero dedicar. Nuevamente, volvemos al tema de que en Internet más eh, perdón, menos es más, o sea, mientras más especializado estés, más fácil vas a poder conectar con esta industria. Entonces, eh, para que tú tengas claro, bueno, realmente quién te interesa que te vea, hay que compartir contenido de valor y poner palabras claves en, en tu perfil, porque como todo lo que se hace en redes sociales también se indexa en Google, y el mismo eh, LinkedIn que es de Microsoft utiliza estas palabras claves para poder salir en las búsquedas que se hacen a través de LinkedIn, salga la redundancia, pues el hecho de que tú escribas con palabras claves te va a ayudar. Perfecto, nos dicen. Sí, sí eh, mira, Ceci, sí, sí, no, quería aprovechar esta breve pausa que hiciste para, para responderle a Andrés Soler, eh, nos, pre, nos pregunta que si toda esta información que estás dando es para el perfil personal o el perfil de la agencia de seguros. Ah, correcto. Esto es para el perfil personal, porque aquí lo que estamos buscando es que la gente de seguros sea quien tenga los acercamientos y pueda concretar sus citas a través de LinkedIn. Perfecto. Y nos dice eh, Luisa Fernanda González, ella dice que en LinkedIn tengo mi perfil personal y el de la empresa, pero no he logrado conectar con personas en el perfil de la empresa, mientras en el mío tengo más de mil eh, qué debo hacer para atraer personas al perfil de la empresa o es mejor generar información de valor solo en mi perfil personal. Sí, para generar contenido para la empresa definitivamente sí es un reto diferente porque LinkedIn pues también tiene su parte de anuncios y pues muchas veces le da prioridad a las personas, como las otras redes sociales, le dan prioridad a las personas antes de, de darle prioridad a los espacios a las empresas. El contenido de valor, si lo hacen a través de la empresa, es muy válido para que poco a poco se vaya conectando la gente ahí. Pero también es importante recordarle a la gente que trabaja en la compañía que tiene su perfil de LinkedIn, que lo replique, ahí sí vale totalmente eh, compartirlo dentro de su perfil personal, porque va a haber gente que se va a interesar por el agente y va a haber gente que se va a interesar por la compañía. Entonces, pues hay que hacer, si se pueden las dos al mismo tiempo, pues es, le agregas muchísimo más valor y haces, digamos, que matas dos pájaros de un tiro. Perfecto, gracias. Muy bien. Eh, bueno, y el último punto es incluir contenido multimedia. De hecho, LinkedIn acaba de lanzar este año todos los anuncios, incluso con contenido multimedia, ya que pues antes ahora era solamente texto y ahora ya también puedes incluir imágenes y videos. Y pues como todos, ¿no? Es mejor conectarte con una empresa que te está enseñando lo que hace y que no nada más lo está escribiendo. Entonces todos preferimos de repente ver un video más allá que leer y sobre todo, bueno, pues en nuestra sociedad en donde no se nos da demasiado de leer tanta información, pues si lo podemos hacer más digerible, por más que digamos, no, pero pues es que es su culpa, deberían de leerlo. Bueno, pues una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que realmente es. Entonces date el tiempo de generar contenido multimedia para que lo puedas compartir y que sea pues mucho más amigable a la persona que le quieres llegar por supuesto y mira que aquí hay otra pregunta súper valiosa que nos hace Juan David Mesa Parra y se pregunto en LinkedIn también se pueden lanzar anuncios como en Facebook o solo debo contactar sí. los prospectos Sí, de hecho eso me lleva a la siguiente diapositiva, Perfecto. también se pueden hacer anuncios eh, en la parte de, de los insights, también hay un LinkedIn insights, ahí la segmentación es un poco distinta porque ahí lo que está segmentando es por empresas, tú puedes segmentar si quieres una empresa, si quieres ir a microempresas, a empresas medianas, a empresas grandes, si quieres solamente un puesto en particular de las empresas y, y ahí es donde viene también la parte de la búsqueda avanzada. Eh, es un poco más caro en cuanto a, al dinero, ¿verdad? Que hacer anuncios en Facebook. Eh, tienen una excelente parte de atención a clientes, ellos sí te atienden por teléfono y te contestan todas tus dudas que llegues a tener al momento de poner anuncios. Y al igual que en Facebook, también hay diferentes estrategias que puedes llevar a cabo, como generar eh, más visualizaciones o generar tráfico a tu página web o que te manden un, un mensaje. Y eh, cuando tienes la parte avanzada, como el Sales Navigator, que es el que les estoy proponiendo aquí, porque... Yo sé que LinkedIn tiene aparte la parte de reclutamiento, que eso es otro tema, pero si tú quieres contratar la versión premium del Sales Navigator, tienes más información, te funciona como un tipo, eh, como un software, pero no tan, no tan, digamos, robusto como un software, pero sí te ayuda como a dar seguimiento y a ponerte notas a ti mismo sobre qué tema le querías hablar a cierta persona, tienes en común con una persona u otra, te hace sugerencias de qué decirle cuando le vas a mandar un, un mensaje, que ese es también este, lo del email que viene aquí en, en esta diapositiva, no una pregunta frecuente es, ok, perfecto, a ver, ya encontré mi prospecto, ya lo tengo enfrente en mi pantalla, le quiero hablar y ahora qué le digo, ¿No? eso es como, ok, y ahora qué, ¿No? entonces LinkedIn te dice, mira, tú y esta persona, dedican a tal cosa, tú y esta persona estuvieron juntos en tal universidad, tú y esta persona conocen a esta, a esta persona en común, entonces tú ya puedes llegar pues con un speech muchísimo más personalizado. Todo esto del copy-paste en este tipo de cosas no funciona porque obviamente la gente no es tonta y te das cuenta cuando tienes un mensaje de tu bandeja de entrada que es copy-paste, que es genérico y pues eso no genera realmente valor para ti, entonces qué haces, lo ignoras. Todos estos mensajes de que felicidades por tu aniversario de trabajo, que te digan 300 cuando cumples el año de trabajo, pues no te genera realmente una interacción o un interés por, por tener una plática con esta persona. Ahora sí que yo lo que les puedo recomendar es que ustedes validen actitudes de la persona a la que, les, a la que le quieren llegar. El validar las actitudes, pues le estás dando valor a ellos dentro de su perfil de LinkedIn y te lo van a agradecer. Y en ese momento del agradecimiento, pues ya le puedes hacer ahora sí la conversación. Otra manera de llegarles es de la manera más casual que se pueden imaginar. Hola, ¿cómo estás? Esa a mí nunca me ha fallado. Y siempre me contestan, muy bien, y tú, muy bien, y yo ya vi su perfil. Oye, ya vi que tú te dedicas a esto o al otro, en la construcción, qué interesante, a ver, platícame más. Más allá de querer luego, luego lanzar nuestra oferta, es escuchar, pues a ver, te voy a dar tu tiempo, que tú también me digas tu oferta, y tal vez yo de ahí también pueda conectarte con otros profesionales, que a final de cuentas, de eso se trata LinkedIn. Eh, por otro lado está el tema de los grupos también hay grupos específicos en donde podemos participar muy similar a lo que hacemos en facebook y ahí pues también cuando tú vas ingresando contenido de valor a los grupos ayudas a que otras personas eh, pues te vean como una autoridad en el tema y que te empiecen a hacer las preguntas apropiadas para que tú de ahí te lo puedas llevar a una asesoría personalizada así que pues mi recomendación también sería que hagas un calendario en el cual tú digas bueno eh, a los lunes, por decir, a las 9 de la mañana, voy a dedicarle dos horas a participar en foros en LinkedIn, a mandar mensajes de email, a hacer mis búsquedas en Sales Navigator, etc. O sea, darnos el tiempo diariamente de estar eh, en esta red social, porque tiene muchísimo que aportar y a veces pues, se desaprovecha porque no vemos el resultado inmediato y llegamos a pensar pues, que, que no va por ahí, o como que no sé qué decirle, o ya me atoré, no, no sé qué buscar etcétera, y pues por eso les dice todo el intro de cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser tu público meta, etcétera, para que cuando llegues ya a la red social LinkedIn o la que sea, sepas pues exactamente qué estás buscando y hacer todo muy personalizado al momento de mandar un mensaje a alguna persona. No Perfecto. sé si más dudas. Perfecto, mira, eh, hay dos que se conectan eh, muy bien, eh, la hace Pedro, Fer... Pedro Alejandro Munevar y Andrés Soler, Dice que, bueno, Pedro dice que él es agente independiente, pero que piensa en convertirse en agencia o corredor, pues en correduría. Eh, luego, ¿crearía el perfil entonces de LinkedIn como empresa o como persona actualmente? Sí, correcto. De hecho, estoy viendo que hay varias preguntas con respecto a eso. El perfil de la empresa ayuda también a que otras personas te vean como más robusto. O sea, no es lo mismo que tú llegues con un agente independiente, a que llegues con una empresa que ya está consolidada en estos temas. Entonces, el contenido general lo puedes ir poniendo dentro de, de tu red de la empresa, pero como les decía hace ratito, que las personas que trabajan en tu empresa repliquen este contenido para tener un mayor alcance, ya que la página de empresa por sí sola, pues el alcance potencial es mucho menor que el perfil de una persona eh, Digo, el perfil personal del LinkedIn, ¿no? Entonces, sí es importante tener la página de empresa también para que la gente que trabaja contigo se ponga que trabajan ahí y si alguien llega por medio de la empresa, vean que no estás solo en este proyecto y que también, pues, eres alguien más consolidado. Desde ahí se puede generar el contenido que se replica después en, en ya en los perfiles. Sin embargo, la parte del contacto con el cliente sí se tiene que hacer a nivel personal, porque aquí pues obviamente LinkedIn su función principal es conectar personas con personas y obviamente las personas son quienes hacen la empresa, ¿no? Entonces, que las personas tengan muy claro a quién quieren llegar dentro de, digamos, el calendario, ¿no? Hoy voy a hablarle a personas de recursos humanos y hoy me voy a concentrar en administradores de proyectos y hoy me voy a concentrar en los dueños de las empresas. Y obviamente, así como lo platicamos en Facebook, también los mensajes pues, van diferentes a cada quien porque la motivación de contratar un seguro pues, va, va a variar dependiendo también el puesto de trabajo que tenga cada quien. Aquí es un en redes sociales el trabajo es desmenuzar al la, a la interlocutor, desmenuzar la información lo más posible, e irnos este, muy puntual al nicho que queremos llegar con el mensaje correcto. Perfecto, mil gracias. Ahí ya creo que se acabaron las preguntas por el momento. Bueno, vamos a platicar ahorita cómo vamos a medir todo esto, ¿no? Este ya es nuestro último punto que les había dicho, pues que si no medimos, no vamos a tener realmente un resultado. Aquí, pues les pongo varias cosas que se pueden medir, como por ejemplo, las interacciones simples. Eh, las interacciones realmente es lo que le llamamos engagement. Es el total de interacciones, pero el engagement es un porcentaje. Entonces, yo lo quiero aclarar en español porque si nosotros traducimos la palabra engagement tal cual, si la buscamos, oye, ¿qué es eso del, del engagement que tanto lo he visto por aquí y por allá? Si lo traducimos, pues nos da el compromiso. Sin embargo, pues realmente no es un compromiso lo que estamos adquiriendo con esto. Simplemente estamos adquiriendo interacciones. Digo, la traducción real debería de ser esta. Entonces, aquí lo que vamos a medir es cuántas interacciones genera nuestra publicidad o nuestras publicaciones diarias. Puede ser este, los likes los comentarios y los compartidos, reposteadas, etcétera. Cada red social tiene diferentes formas de interacciones. Una manera de hacerlo es sumarlas todas, y así como viene la fórmula del lado derecho es sumar total de las interacciones y luego dividirla por el alcance. Si es una publicidad que ya se hizo, ya tienes tu número de alcance. Si apenas lo vas a hacer, ¿cuál es el alcance potencial que va a tener tu publicación? luego lo multiplicas por 100. Entonces, digo, yo sé que a lo mejor aquí ya entramos en temas de matemáticas y todo eso, pero es parte del proceso de mención. También podemos hacer un promedio ponderado entre los likes, los compartidos y los comentarios, porque tiene mucho más peso y mucho más poder que alguien comparta tus publicaciones a que este, alguien simplemente le dé like, ¿no? Porque cuando alguien lo comparte, le está agregando alcance. Más personas lo van a ver porque lo está compartiendo dentro de su muro. Entonces, eso nos ayuda a que sea mayor el al alcance. Entonces, es importante pues también lo que queremos es que lo compartan. Un truco que les puedo dar para que la gente comparta más sus cosas, y más es un truco mental que un truco de algoritmos, es pensar, si mi publicación así como está, si no fuera mía, ¿verdad? Si fuera de alguien más y yo la viera, ¿la compartiría yo o no la compartiría? Si tú mismo no estás convencido de que la vayas a compartir, si no fuera tuya, por supuesto, pues ¿cómo esperas que otras personas los compartan? Y vuelvo a regresar a lo tatuado que va a ser el día de hoy, que sea contenido útil y relevante, que sea de valor. Porque si tú no estás otorgando valor a través de tu contenido, nadie va a tener razón para compartirlo, ¿verdad? Otra cuestión que podemos medir son las interacciones de seguimiento, es decir, aquí incluimos los eh, me gusta de la página, o sea, la gente que se va a quedar con nosotros, no nada más le gusta la publicación, sino que quiere seguir viendo más de ti. Entonces ahí puede ser que tengan follows o me gusta de la página o que se conviertan en seguidores de tu marca. Eso tiene mucho valor porque te estás dando cuenta de que lo que estás haciendo realmente está llegando a donde debe de llegar con la gente y que la gente está tan interesada que tal vez en ese momento no se convirtió en un cliente tuyo, pero está interesado en continuar viendo contenido tuyo y más adelante se va a sentir que es parte de tu marca, se va a sentir que, es, que te conoce y va a tener esa confianza que tanto dijimos que necesitamos generar. Por otro lado tenemos las interacciones de direccionamiento, en donde debemos de incluir además los clics en el enlace. Si tenemos una página web a donde vamos a dirigir a las personas, además de los comentarios, likes y shares y todo eso que ya dijimos, debemos de sumar lo que son los eh, clics en el enlace, cuántas personas se metieron desde aquí a ver mi página. Y también podemos incluir los mensajes privados. Como ya sabemos WhatsApp es una eh, herramienta de Facebook y se puede hacer publicidad directamente ligada a Facebook, perdóname, sí, de Facebook a WhatsApp para que te manden directamente un WhatsApp en vez de que se vaya a Inbox y esos mensajes también los debemos de incluir en nuestro promedio ya que pues obviamente son interacciones y esos tienen muchísimo valor para una persona de seguros porque pues realmente ahí ya tienes un contacto directo con las personas. Y pues esto es como lo vamos a, a estar midiendo. Sé que es mucha matemática, no sé si hay alguna pregunta en este punto. Creo que por ahora eh, no hay preguntas con respecto y le recuerdo a la audiencia de Academia of seguros que está viendo a César en vivo, que se quede hasta el final porque ya estamos en la parte final eh, de nuestro webinar del día de hoy y por supuesto vamos a rifar aquí en vivo y en directo eh, quién se va a ganar la asesoría especializada directamente con Ceci Madero y la gente de Conversión Marketing. Así que, súper pilosos todos y muy pendientes porque ya vamos a rifar enseguida, en unos minuticos, quién se va a ganar la asesoría especializada. Sí, pues efectivamente este es el final. Aquí les quería compartir mis redes sociales para que me agreguen... Y me pregunten por ahí, me platiquen qué les pareció. Si quieren ver el trabajo de la agencia, pues es esta que está abajo, conversiónmarketing.mx. Aquí pueden ver algunas de las páginas que hemos hecho, redes sociales que tenemos activas, nuestro trabajo de diseño gráfico, eh, pues todo lo que conlleva como agencia, la de posicionamiento, AdWords, etc. Y si se quieren conectar directamente conmigo, lo pueden hacer a través de LinkedIn. Por supuesto, así me encuentran Ceci Madero. Y Facebook e Instagram me encuentran como oficial, Ceci Madero, recuerden Ceci es con Y porque luego me buscan con Y Latina, no me encuentran. Y también está mi blog en donde periódicamente estoy publicando contenido que eh, yo espero de verdad les sea muy útil y de mucho valor también para que puedan seguir adelante con sus campañas y que se quiten pues, todas las dudas que, que tengan. Si tienen alguna sugerencia para el blog, algún tema que les gustaría explotar, con mucho gusto lo podemos ver a través de mis redes sociales y pues por ahí nos estamos comunicando. Yo de verdad, un honor poder haber estado aquí con ustedes y de corazón espero que esta información les haya sido muy útil y que puedan de aquí en adelante comenzar a vender muchísimo más con una estrategia mucho más enfocada dentro de las redes sociales. Perfecto. Ceci, te agradecemos y antes de que pasemos a, digamos que a la sesión de rifar quién se va a ganar ese acompañamiento especializado contigo, eh, vamos a hacer Ajá. algo en este momento y vamos a compartir, ya puedes dejar de compartir ya la pantalla ahí, Ceci, te agradecemos, okay. perfecto, ahí ya estás, bueno, bueno Ceci, ¿qué tal las preguntas y cómo viste, cómo viste la interacción de la gente? ¿Cómo la cómo viste hasta el momento? Que hayan estado poniendo atención porque pues es un trabajo que se hizo con mucha investigación y muchas ganas de que les sirva entonces pues me da muchísimo gusto que haya preguntas preguntas muy inteligentes veo que es gente que realmente tiene la intención de utilizar esto de manera profesional y pues, pues de verdad muchísimas gracias por, por haberme puesto atención y haber estado aquí conmigo en esta hora por supuesto bueno entonces vamos a hacer algo antes de y lina eh, en este momento nos va a compartir algo muy muy muy especial, eh, les quiero recordar en este momento antes de que nos vamos directamente a hacer eh, pues el sorteo, ¿cierto? el sorteo en vivo en directo aquí con, con Ceci, eh, nos vamos a hacer algo que Lina nos quiere compartir o más bien les queremos reiterar algo que ya les contamos al principio de este webinar bueno. que es muy importante para todos ustedes y va muy conectado de la mano con todo lo que nos estaba contando Ceci acerca de nuestro posicionamiento, cómo vamos a hacer presencia en, digamos que en internet, específicamente en redes sociales, el buen uso de esas redes sociales, un contenido útil e interesante y para eso nosotros estamos sumando así como soft seguros para que ustedes puedan llevar a su agencia de seguros, a su negocio de seguros a otro nivel y aquí les va a contar Lina cómo lo podemos hacer. Bueno, eh, las personas que estuvieron escribiendo interesadas en la información, recuerden que eh, por estar tan juiciosos e inscribirse a este webinar, eh, les vamos a enviar a los correos esta presentación, los tips que Ceci nos compartió que son súper importantes. Un resumen específico, exactamente. Exacto, un resumen específico para que lo tengan ahí y lo pongan en práctica. También recuerden que les vamos a enviar un link para que se registren los que aún no conocen softseguros. Eh, les garantizo que es una herramienta que les va a ayudar mucho a ustedes eh, a reducir en un porcentaje las labores administrativas. Eh, y también un beneficio, porque hoy estamos eh, muy amables. Exacto, amables porque estamos en el mes del amor y la amistad sí. aquí en Colombia, donde estamos transmitiendo se celebra eh, en el marco de este mes, se celebra la amor y amistad y por eso estamos, eh, digamos que, eh, tan, tan cariñosos con ustedes. Bueno, recuerden que si pueden eh, ingresar al link para que se registren, con mucho gusto, eh, yo les doy una asesoría de 10 o 15 minutos. La idea es que si adquieren sus seguros y realizan el pago antes del 15 de septiembre, les obsequiamos el CRM, el asistente comercial que tiene un valor en este momento de $160 dólares. Así es. Y lo es. estamos obsequiando. Por el tema de pronto pago, la gente que se comprometa uh -huh. con Subseguros, pueden, les vamos a enviar un link, eh, mañana mismo en sus correos lo van a tener, un link para que se registre la gente que todavía no conoce Softseguros uh -huh. se puede registrar gratuita, aquí directamente con Lina eh, van a tener una asesoría especializada de 15 minutos, a ver de qué se trata un poco más, de qué se trata y cuáles son los beneficios de usar Softseguros Lina. Bueno, Softseguros es una plataforma web, donde les permite organizarse más y mejor, eh, pueden conciliar comisiones que ustedes la mayoría cuando llegan a tener un contacto inicial eh, tienen de pronto algunos inconvenientes con las comisiones, no saben realmente cuánto comisionan o cuánto deben pagarle de comisión a los vendedores o a los asesores, pues bueno, pueden eh, conciliar comisiones, adicional eh, pueden enviar tarjetas de cumpleaños a los clientes de forma automática y masiva, eh, pueden enviar unos recordatorios, porque si yo tengo mi póliza, yo quiero saber cuándo se me va a vencer, cuándo debo pagar, pues eso, eso también lo hacen por medio de soft seguros de forma automática y masiva, pueden hacer venta cruzada, aprovechar más el cliente, tengo 100 clientes y les vendo póliza de vida, bueno, ¿qué más les puedo vender? Uh -huh. eh, y eh, ya, pues digamos que básicamente eso es lo que hace soft seguros los invito para que se registren las asesorías de 10 o 15 minutos, Ok, perfecto, ahí están señores, entonces en este momento le vamos a pedir a Ceci, que, Ceci estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto, Ceci, en este momento vamos a ir pensando, de toda esta gente que está participando, solamente la gente que está participando sí. en, este, en, en vivo en este momento y que está juicioso y que escuchó y preguntó eh, y puso muchísima atención a lo que tú estás contando, tú lo acabas de compartir, eh, vas a pensar en una pregunta, una pregunta específica y el, okay. primer, y el primer, digamos que la primera persona que escriba y que aparezca en pantalla aquí en nuestro Facebook Live, que escriba y que aparezca en pantalla respondiendo perfectamente la pregunta que acabas de hacer, pues ese va a ser el ganador de la asesoría con Ceci Madero para que aprendan a llevar y vendan ya con herramientas digitales, vendan ya con LinkedIn, vendan ya con, eh, con Facebook y sobre todo pues una profesional como lo es Ceci Madero les va a ayudar de manera específica a sus agencias y a sus negocios de empresas entonces para que Ceci mientras tanto va a ir preparando la, la pregunta si ya la tienes por ahí nos vas contando ¿Hacemos alguna pregunta fácil o difícil? Tú eres la dueña en este momento así que eh, tú, nos, tú, mandas, tú mandas en este momento Ahí está. Bueno, Ceci está en pantalla. Okay. Eh, bueno, ahí te colocamos en pantalla como para que la hagas de frente a la audiencia de Academias seguros Por favor, vamos a ver. Muy atentos, señores, a la pregunta que va a hacer Ceci en este momento para que quien la responda primero y aparezca la, la respuesta aquí en texto, en el texto de Facebook Live, eh, pues por supuesto se va a ganar esa asesoría directamente con Ceci Mayer. A ver, ahora sí okay, Sí, perfecto, bueno, ahí va la pregunta. <risa> bueno, se va a ganar la asesoría la persona que me diga eh, tres tips para el perfil de LinkedIn que yo les haya compartido el día de hoy. Los tres tips, por tres tips que yo les haya compartido, les compartí más de tres, pero la primera persona que nos diga al menos tres, se gana la asesoría. Perfecto, vamos a ver. Ahí estamos, vamos a esperar la primera persona que responda a los tres tips, bueno, o tres tips de los tantos que dio Ceci en este momento, hace, un, hace unos minutos atrás, para mejorar o, o tener un buen perfil de LinkedIn, pues se va a ganar esa asesoría directamente por estar conectadísimos con Academia de Seguros Así que, a ver, vamos a ver quién se lo va a ganar. Una pista por ahí, de a ver, veamos. Una pista, una pista que les quiera dar. Una atrás. pista. Bueno, pues les puedo decir de pista algo que tiene que ver con tu cara. Okay. tiene no sé si la respuesta, pero bueno. Listo, aquí dice Juan David Mesa Parra. Juan David Mesa Parra nos dice, Juan David Mesa Parra nos dice búsqueda avanzada nada de mensajes genéricos, genéricos y segmentar para insights. Juan David Mesa Parra. Eso, muy bien. ¿Sí? sí, perfecto, Juan, ver, David. Momento, Juan David. Juan David Mesa Parra, Juan David, mil gracias por compartir, por participar, Juan David, entonces. Puso uno, dos y tres. Cuando bien, <ríe> Perfecto. Cuando David nos tienes que dejar entonces ahí tú, eh, tus contactos, por favor, para que Ceci eh, se ponga directamente en contacto contigo. Eh, o nos quieres si nos quieres dejar tus datos aquí o por un inbox, por supuesto, se los hacemos llegar directamente a Ceci Madero para que ella se ponga en contacto contigo y puedan, digamos, que llevar lo que vienes haciendo en LinkedIn eh, a otro nivel y, por supuesto, sacarle más provecho. Eh, pues a todo tu quehacer profesional, así que ahí está, bueno, ahí ya tenemos entonces, <ríe> muy juicioso estuvo Juan David y, y bueno, agradecerte nuevamente, eh, Ceci por estar con nosotros, por digamos que regalarnos eh, este tiempo súper valioso, por tomarte trabajo que, eh, que, que lo hiciste de manera muy profesional y se nota además porque nos diste unos datos súper interesantes y a la gente recordarle que gracias a que eh, esta súper profesional desde México nos está regalando todos estos tips, pues pudimos tener esta sesión de Academia seguros mm -hmm. y van a tener un resumen ejecutivo con los tips puntuales eh, que acaba de dar en vivo Ceci Madero y también una presentación eh, directamente eh, en su correo electrónico. Así como también el regalo que desde el equipo seguros queremos hacerles para que puedan llevar el CRM adicional a todo el módulo de gestión que tienen para las agencias con Subseguros en www.sobseguros.com. Recuerde que nos pueden visitar ahí, pueden probar nuestra herramienta y pues bueno, Ceci, mil gracias a ti. No, gracias a ustedes, un placer y cualquier cosa me pueden encontrar en mis redes sociales, como les decía, oficial Ceci Madero. Tanto en Facebook como en Instagram, y Ceci Madero dentro de LinkedIn. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Así es, gracias, así es. Ceci. A todos mil gracias. Eh, bueno, bueno, chao, chao. Los queremos mucho. Aquí vamos simplemente a dejar de compartir la pantalla. Ahí nos quedamos con la sonrisa de Ceci y su despedida. Y bueno, aquí estamos entonces para finalizar Academia Soft Seguros. Pues bueno, señores, mil gracias, los queremos mucho. Esto es un trabajo eh, en conjunto de Academia Seguros en eh, conversión marketing, a través de su CEO, que es Ceci Madero. Ella es Lina Orozco. Lina, ¿qué les quieres decir a ellos antes de despedirte? Gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, estén muy pendientes que a sus correos les vamos a enviar la presentación que tanto esperan de Ceci eh, y también para que se registren a la prueba gratuita con Seguros. Por supuesto, y antes del 15, si alguien desea comprar subseguros, lo va a probar, lo puede probar desde ya, uh -huh. le vamos a enseñar cómo utilizarlo, cómo puede mejorar igual, todos los, los beneficios que pueden traer para sus agencias y si paga antes del 15 le vamos a regalar totalmente, grat, totalmente gratis sí, ¿Sí? Eh, el CRM, que hoy en día tiene un valor comercial de 160 dólares uh -huh. el año, para que ustedes puedan llevar a otro nivel ese tema de prospectos, de venta cruzada, de hacer seguimientos de todos sus negocios y administrar todas sus agencias, es decir, organícese y dedíquese a vender. Exacto. Así es. Bueno, señores, esto es Academia SobSeguros. los queremos mucho, les damos muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Gracias por asistir. Gracias, chao.